A ver, hola, hola, ya estamos por aquí. Yo solamente espero que se vea bien. Vamos a ver si se ve mejor que hace un rato. ¿Me confirman ya? Sí, ahorita lo que estoy viendo lo veo bien. Ay, no quisiera que salgan los subtítulos. Habría que desactivar. Si estás Vilmita por ahí y puedes desactivarlos para que no. para que no tape lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Ahora sí, ¿no? Está mucho mejor. Ahí está. Isa está diciendo está mucho mejor. Ahora sí. Hola, hola chicas, hola a todas, hasta ahora sí se ve bien. Sí, pues, hasta ahora se ve bien. Es el problema cuando, eh, a esta hora, ¿no? Ya, uf, tantos años ya haciendo videos en vivo. Cuando es un tutorial grabado es mucho más fácil, ¿no? Lo grabamos, se sube y listo. Pero en vivo sí eh, hay que ver la hora, hay que ver cómo está el Facebook, cómo está el, la carga de... De, del internet, pero es más bonito en vivo, ¿no? Porque podemos eh, interactuar, conversar, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué hago? Entonces no hablo para que no salgan los, eh, los mensajes. <risa> los subtítulos. Bien. Yo estoy viendo todo muy bien. Sí, borré el anterior. No compartan nada todavía. Hasta no compartan nada hasta que ya sepamos que ya está bien, ¿ya? Porque si no, lo voy a volver a borrar. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Eh, ¿Qué me dicen? Hay un sorteo. <ríe> eh... A ver, cuéntame si se ve bien, se ve bien, se ve bien. Yo lo veo bien. Sí, en vivo lo es todo. Es verdad, en vivo lo es todo. En vivo lo es todo. Ya, no me voy a enamorar mucho porque en realidad es para explicarles en qué, consist en qué consiste el reto. Tengo que repetirlo nuevamente, eh, valga la redundancia. Vamos a hacer flores con material reciclable, o el material que tengan en casa, ¿ya? Esto es un reto, va a durar una semana. Se ve mejor, perfecto. Va a durar una semana, ¿ya? Eso quiere decir que hoy jueves hacemos, yo voy a hacer un pequeño tutorial, como les dije, con eh, el papel higiénico, ¿no? Acá está, ¿ya? Eh, pero ustedes pueden hacer el que deseen, ¿ya? Pero ya poniendo otra técnica, porque la idea es de poder ver, eh, sus flores diferentes. Solo tengo que subir un poquito el tapete para que los subtítulos no tapen. Ah, ya buena idea, María Melgar. Vamos a poner un poquito, un poquito, un poquito ahí. Ustedes me dicen, ¿eh? A ver, ahí y ¿qué tal? Mejor. Saquen los subtítulos. Ya, saquen los subtítulos. Muy bien. A ver, me dicen si está mejor. Está para arriba. Uh -huh. Yo creo que sí. Por el pato, ahí están las chicas. Dan, por el pato, ahí están las chicas. Por el pato. Ja, por el pato de arriba. <ríe> ya, voy mostrándoles. Voy mostrándoles. A de repente, por ahí. Ya. Voy mostrándoles, miren, este fue el último tutorial que di en, eh, en la maratón. ¿En la maratón? Sí, pues, en la maratón. ¿no? Ya, yo ya estoy ya. No, no, no. Un momentito. Voy a traer lo que hice en la maratón. Acá está. Porque primero fue la artística, la maratón de artística, y luego fue... Este, la del Mega Internacional, ¿no? Eso quería mostrarles. Qué bonito podemos hacer flores. Ahí está. Este es el bastidor que hice. Ya lo saqué. Ah, cada una puede sacar su subtítulo. Ah, oh, miren qué bien. Qué bueno. O sea, que sí pueden sacar sus títulos. Ah, ya. Qué bueno. Ustedes mismas pueden sacar los subtítulos. Excelente. Entonces, miren, miren este bastidor que hice con flores y con una foto. Eh, miren qué bonito quedó, quedó precioso. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer con flores? ¿no? Eh, casi todos los proyectos de scrap tienen flores. Entonces, ¿cómo no aprender a hacerlas de diferentes materiales? ¿no? Ese es el reto y ustedes me van a acompañar a hacer el reto. Este es el que hice para el eh, Artística, ¿ya? No, me imagino que lo han visto y si no, pasen por la página de Artística. El fin de semana pasado fue, el sábado pasado fue el, la maratón, ¿no? Y ahí preparé, eh, yo, yo yo estuve a las 4 de la tarde y ahí preparé este hermoso bastidor, ¿ya? les voy a Les voy a dejar el link, ¿ya? En la cajita de información, como dicen, <ríe> les voy a dejar el... ¿Dijiste premio? si sí, voy a dar premio. Voy a dar premio para las chicas que hagan sus flores de material reciclado. Voy a dar premio. Vamos a hacer un sorteo. ¿Ya? Entonces, yo lo que les quería decir era, es, miren, otras otro proyecto de flores que di. Miren, qué bonito. Este fue el lunes. El lunes hicimos en justamente en, en, en el Mega, hicimos esta tarjetita que combinaba, que combina... Con eh, la bolsita. Miren qué bonito ustedes regalar, no sé, chocolates o una pulserita en una cajita, algo bonito. A ver, esquina superior derecha, clic, abre menú. ahí ya, les están explicando cómo sacarlos. Sí, está bien, saquen los subtítulos para que no les moleste. Ahí está, Claydi dice, para sacarlos hay unos puntitos, dice, subtítulos opcionales. Ahí está. Eso, muy bien. Eso, me gusta, chicas. Ayuden a las demás. Entonces, miren qué bonito. Yo no soy, este no trabajo mucho mix media, nada de eso, pero traté de hacer algo de mix media ahí. Y las flores son de Fomirán, ¿ya? De ese material eh, delgadito, ¿sí? Le echamos brillo y miren qué bonito quedó. Este tutorial también eh, lo van a poder ver por el Mega Manualidades. Y en realidad estoy preguntando si es que lo puedo bajar yo a mi, a mi página de YouTube para que lo puedan ver. ni bien eh, sepa, eh, les aviso, ¿ya? Aquí hubo sorteo que ya hicieron los eh, sorteos, los de Mega Manualidades, y ya salieron eh, premiadas unas chicas que van a poder entrar al aula virtual de eh, junio. Y, además, hay una chica premiada que se ha ganado esto, que lo voy a tener que después de enseñárselos guardarlo. Pero miren qué bonito quedó. Y miren regalar algo, un... Como les digo, cualquier cosita y que vaya con su tarjetita, que vaya adentro, ¿no? Una preciosidad. Entonces, eh, las flores lo, es, lo son todo, adornan todo, ¿sí? Aquí hay otro proyectito que también hice eh, lunes, en martes, si no me equivoco, en la página de Honey, Honey Hans con las flores estas que les enseñé. Miren, estas florcitas. De las eh, hojas del libro, de un libro antiguo, viejito. Mire qué bonito quedó. También hice un, una base ahí de acuarelas. si se está viendo bien, ¿no? Y las flores eh, que aprendimos. ¿No? Entonces, realmente las flores lo son todo, sigo diciendo. Entonces, este tutorial, o pequeño tutorial que les voy a enseñar, eh, es justamente para ayudarlas al reto. El reto va a consistir en que ustedes tienen hasta el día jueves para presentar. Pueden presentar a partir de mañana, no mañana pasado, hasta el otro jueves, pueden presentar cualquier flor hecha con material reciclado ya Va a ser como un pequeño concursito ahí para dar like y todo lo demás. Y van a tener un premio y además van a poder hacer, si desean, el video en vivo o el video grabado o un fototutorial. No voy a obligarles, pues, porque de repente por ahí hay chicas que no les gusta simplemente salir, ¿no? Entonces, mejor... Ahí nomás. Miren, estas que hicimos con, la, con los huevitos, con la java de los huevos. He visto unas chicas que han trabajado lindo, así que ellas también pueden entrar. No hay problema. Vamos a poner un post y ahí van a, a poner todas las fotos de las chicas que han hecho sus flores con material reciclable. ¿Ya? Bien. ya después que les he enseñado estas dos, yo las tenía un poco abandonadas. Y ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacer las flores sencillísimas, no van a creer lo fácil que es, con el papel higiénico, ¿ya? Esto no es un material totalmente reciclable, o sí, porque es papel en realidad, pero lo mejor de todo es que salen unas flores lindísimas y muy, muy fáciles. A ver, sí se está viendo todo bien, ¿no, chicas? A ver... Verito, <risa> hermoso como todo lo que haces, Miss Cari. Todo hermoso. Gracias, chicas. Bueno, no lo estoy haciendo por scrapeando con mis cari compartiendo del grupo, porque lo que quiero es que ustedes ya a partir de ahora compartan y para que puedan moverse la página, ¿ya? Le voy a pedir a Vilmita también que por ahí comparta para y a todas las chicas que compartan den like para que puedan entrar al grupo, ¿ya? Bien. ¿Qué necesitamos para hacer una flor sencillita nomás? Necesitamos el papel higiénico. Ahí está. No importa el grosor del papel higiénico, el más delgadito, el más grueso. Eso no importa. Vamos a necesitar esta cinta eh, pegafán. Tienen que haber visto esta cinta pegafán. Viene de varios colores. Necesitamos el verde, lógicamente. Necesitamos, además... Eh, algún alambrecito, algún fierrito para poder hacer el, el pistilito, ¿no? Entonces yo no tengo fierros tan largos, además las flores que voy a hacer son bien chiquititas. ¿Qué dice Vane? Sí, ahora se ve mejor. Ajá, sí, Cari, se ve todo perfecto, dale con las flores. Ya, muy bien, pensaba hacerlo en la noche, si es que seguía el problema, pero se ve bien. Perfecto, muy bien. Gracias, María Melgar. Ya saben, todas las chicas que den like, que compartan, que estén activas en los videos, eh, no importa si no llegan a hacer el trabajo, pero que estén activas, van a continuar en el grupo Scrapeando con mis Cari, Scrapeando y Compartiendo con mis Cari, ¿ya? Eso es como consideración, digo yo, para todas, para el grupo completo, ¿cierto? Bien, eso es lo único que necesitamos. Miren qué fácil. Entonces, vamos a hacer la Florcita y ustedes me van a decir qué flor ven aquí, ¿no? Ah, y bueno, y para darle un poquito de color, un poquito nomás de color, voy a usar mis acuarelas. Ya estaba usando mis acuarelas. Voy a usar mis acuarelas para, hacerle, para darle un poquito de color, nada más, ¿ya? Porque en realidad a mí me gustan esas flores en blanco, ¿sí? Llegué, dice Carito, compartido Rosario Jiménez. Bien, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? El papel higiénico tiene este, este corte, no es totalmente cuadrado, no es totalmente cuadrado, es rectángulo. Así que vamos a sacar unos cuantos, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para buscar material fácil de adquirir para ustedes, ¿ya, chicas? Entonces, eh, no nos compliquemos con el material. Vamos a agarrar cuatro. Uno, dos. Tres y cuatro. ¿Ya? Vamos a agarrar cuatro. A ver, las vamos a juntar. Qué lindo. Traje todo menos la tijera. Qué bien. Qué bien. Creo que bien. <ríe> Mi tijera dorada. Ya. Compartido. Gracias, chicas. Gracias por compartir. Eso es lo que nos va a ayudar a crecer poco a poco. Ahí está. Juntamos las cuatro y lo doblamos por la mitad. La doblamos por la mitad y lo cortamos. Acá vamos a tener para dos florcitas. Acá una y aquí otra. ¿Ya? Y voy a agarrar dos más. unos tres, cuatro. Vamos a hacer tres, ¿ya? Muy bien. Juntamos las tres. La doblamos por la mitad y cortamos. Es bien fácil, ¿ah? ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Ahí está, porque es la idea, que todo sea fácil. Entonces, para cada flor vamos a tener cuatro, cuatro de estos rectangulitos, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple, vamos a agarrar un alambrito. estos son pistilitos que yo tengo, pero no necesito yo las bolitas, así que las voy a sacar. Salen así nomás. Y estas les vamos a hacer esto. Así. Las vamos a arrugar así. A ver si están viendo ahí. Ahí. Así, arrugaditas. Y vamos a pasarle el alambrecito. Nada más. Vamos a pasar el alambre y le vamos a dar la vuelta así. Gracias, chicas. Bueno, en realidad es un tutorial así bien facilito, pero... Ay, perdón. Miren, yo estoy haciendo uno por uno y es todas juntas. <ríe> la emoción, la emoción. La emoción del primer video. Sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry con el que... Yo poniendo... Es todas juntas. No sé por qué quise agarrar solamente una. Es todas juntas y de todas juntas las arrugamos así. así. Ya, ahí recién pasamos el alambrito. Qué gracioso. Y decía, ¿por qué está saliendo tan flaquita? <ríe> y ahí ya la pueden ver, ¿ah? ¿eh? Ahí ya la pueden ver cómo se va armando. Miren, ustedes me van a decir qué, qué creen que ven acá. ¿Ya? A ver, aquí yo voy apretando un poquito porque por aquí voy a comenzar a poner eh, la cinta verde. A ver. Ustedes me van a decir qué flor creen que va a salir de esta, que es así blanquita. Miren, yo voy a comenzar, agarro así un poquito y voy a comenzar. A hacerle. Ay, cuando es en vivo, chicas, no es como video, ¿no? Que ya no hay equivocación. Ajá. Ahí está, Carmencita lo dijo, un clavel. Está saliendo un clavelito. Exactamente, pero no, pero falta todavía. Ahí está. Vamos a comenzar a abrirlos un poquito, un poquito, así, abrirlo. Ya, ya se imaginan que mientras más papelito, más bonita se va a ver, ¿cierto? Y ahora la vamos a mochar. Chispas de flores, no sé nada. No soy ro romántica. <risas> Esa, Isa. Hace cuánto tiempo que no te veo, Isa. Ahí está. Ahora estoy podando la flor. Un clavel. Miren qué bonita. Así de fácil y de simple, pero obviamente le vamos a poner color. Así que en un ratito voy a hacer los otros claveles. Ya, y voy a hacer un ramito. Qué fácil, ¿no? Nada complicado. Clavel, chicas, clavel. Definitivamente es un clavel. Ya, lo enrollamos con un alambrito. Y no saben, se ven lindas cuando están todas juntas. Se ven preciosas. Y miren con material fácil, facilísimo. Ahí está. Vamos apretando un poquito, ahí, que tenemos que hacerle ahí su, ahí está. Vamos a darle la vueltita. Chicas, yo voy a tener, aparte de Vilmita, otra chica, otra chiquilla, que va a estar ayudándome con los retos, con, las pa con la página, con el grupo. Y no, eh, no han adivinado quién es, ¿eh? A ver, voy a cortar acá. A ver, ¿qué dice? Eh, rebuscaré por mi estante a ver si encuentro el, la flora tape. Sí, pues, este es el, el tape. ¿No? Ahí vienen de varios colores. Mire, pero miren qué fácil, ¿no? No es nada complicado. De papel higiénico. Uh -huh. Ahora sí, la podamos. Como les dije, iba a ser facilito. Ahí está. A ver qué dice María Belgar, podría hacerse con los restos de papel crepé que dejan los chicos del colegio. Por supuesto que sí. Miren, miren, por favor. Y en un florerito, se ven bellos y le falta color, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Yo armo estos otros dos rapidito, rapidito, rapidito, para que vean lo fácil que es. Y de ahí ya le ponemos color, ¿ya? La idea es que ustedes eh, hagan sus flores de lo que quieran, ¿ya? Me han dicho, yo no he hecho, les puedo dar idea, eh, con este, el papel, el, esta, para los bebés de las toallitas húmedas. De las toallitas húmedas, me estaba diciendo Vilmita el otro día, que también de las toallitas húmedas ustedes, eh, de lo que limpian cuando trabajan con acuarela, ya, con eso. Que lo dejen secar, no lo boten, lo dejen secar y este, ahí este, está, y, y, y salen unas flores lindas. Hasta ahora no lo he hecho, ¿ya? Hasta ahora no las he hecho pero pueden hacerlas ustedes. Ya les doy ideas. El masking tape común se puede colorear también, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. Miren qué rápido, ¿no? Y lindas quedan, de verdad. Chicas, yo he visto, les juro, he visto eh, para las novias, hacen su buquete de, eh, de flores de papel higiénico. Y son una belleza de flores de papel higiénico preciosas, preciosas. Entonces, no dejemos dejemos volar nuestra creatividad para poder hacer nuestras florcitas, ¿ya? Yo voy a hacer solamente cuatro para que vean qué facilito las estoy armando en un ratito. Ya, me gusta que queden así chiquitas. Ahí está. Las puedo Y luego ahí está. Bellas, ¿no? Ahí van quedando un ramito, miren. Una preciosidad. La última y pintamos, ¿ya? Las pintamos un poquito. A ver, ¿qué dice? Hola, la diva de la diva de las tijeras. ¿Cómo estás, amiga? Hola, José Ramírez. ¿Cómo estás? Aquí está un escrapero, un chico escrapero con nosotras. Muy bien. ¿Desde dónde? Desde Colombia está nuestro querido eh, José. Muy bien. Ya está. Entonces, este reto no se lo pueden perder. Flores de lo que quieran, de hilo, de botones, de, de lo que encuentren, por favor, de lo que encuentren. Mira, si yo voy apretando para que podamos a, poner la cintita. Ay, a ver, a ver, a ver. Ustedes saben que, bueno, a mí siempre me han gustado las flores y yo en una despedida de soltera. Les hice hacer flores a las chicas, no, mejor dicho, sus coronas con este tape. Entonces tengo un montón de este tape para su cabeza. Es más, tengo una foto de esa, de esa reunión con mis flores en la cabeza, que siempre a veces la coloco. Ahí está. Muy bien, se está viendo bien, ¿no? Ya está. Ahora sí, cortamos. Cortamos porque las quiero chicas, nomás no las quiero grandes. Ahí están los famosos claveles, ¿no? Los clavelitos. Dejarlas así en blanco también quedan bonitas, ¿no? Pero le vamos a dar color. Ya, muy bien, miren, qué bonitas quedaron, ¿no? Ahí está. Vamos a darle un poquito de color nomás y ya termino rapidito. Ya, vamos a pintar un poquito, no, a pintar no, vamos a, ¿dónde está? Mi acuarela. Así que ya saben, ¿quién va a participar? A ver, díganme, tengo ganas que todas participen. Hola Moniquita, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Hemos hecho unos claveles, miren, de papel higiénico, por Dios. Quedaron lindas, ¿no? va Voy a hacer eh, que sean rosadas. Ay, no. A ver, un ratito. Yo, ay, qué bien. A ver, ¿quiénes van a trabajar? ¿Quiénes van a hacer sus flores del material que deseen? ¿Ya? Del material que deseen. Rojito, ¿ya? Mejor rojo. Ahí está. Un poquito de rojito. A ver, ¿quién está diciendo yo? Claumi y Carmen también está diciendo que ella va a ser Ah, Eva también está diciendo que ya tiene idea. Muy bien. Ya, un poquito de rojito, un poquito. Esto es acuarela, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, echamos un poco de agua para que se disperse un poquito esto. Uh -huh. Ah, ya se animó Angie. Sí, chicas, háganlo. Y solamente voy a poner aquí, así. Un poquito nomás. Ahí. Así. Ya. Ahí las pinto. Si quieren, las pintan. Si no, no. Como quieran. Ahí está. De repente más suavecitas. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se animen. A ver, miren, eh, a ver, ya no voy a echar más pintura y ustedes me van a decir cómo se ve mejor. Miren, así me gusta más. Con el color bien suavecito. Y ahí se pueden dar cuenta de cuando más cargan el color. ¿Mm? Entonces la pueden, así me está gustando más. Entonces la próxima hago más la, la tinta, la hago más hago más, le echo más agua poquita pintura y más agua y me va a salir este resultado que es poquito así, un detallito nomás, ya, este está mucho más fuerte, no está fea pero está más fuerte, ya ahí está también las pueden dejar en blanco pero así me gusta más así así, este colorcito bien chicas voy a levantar la cámara eso es todo, así de fácil y de sencillo. Así que las dejo pensando qué más podrían hacer. Ahí están las, las florcitas que hemos hecho ahora. Acá están las otras florcitas. Las voy a dejar pensando de qué otro material pueden hacer sus flores. Yo también voy a pensar, ojo, ¿ah? no voy a entrar al concurso, no a, este, lógicamente, pero voy a pensar qué otra flor de otro material que no haya hecho yo podemos hacer. Hasta ahora, por ejemplo, no he hecho de botellas de plástico. A ver, ¿qué dice Paola? Yo siempre he sido floja para las flores, pero querer es poder. Eso, Paola, querer es poder. Así que vamos, chicas. Y la que no participe, no hay problema, pero ya saben, un like, un corazoncito, un comentario, y eso nos llena a nosotros de muchas más ganas de seguir trabajando, ¿ya? Entonces, eh, ayúdenme por ahí a ver, Clay, Karina, consulta, ¿dónde colocamos las florcitas que hagamos? Eso va a depender de donde ustedes lo quieran. Si quieren, lo solamente presentan la flor como se las estoy presentando yo. O si quieren, lo ponen en una tarjetita, como, como hay aquí. Si quieren, lo pueden poner en una bolsita. Así, como ustedes quieran. No les voy a poner, eh, no, que lo tienen que poner no, lo, donde quieran. Si quieren, en un eh, trabajo como este que he hecho... En donde quieran, ¿ya? O si no, la presentan la flor tal cual. Dicen, ya, Cari, mira, esta es la flor que yo estoy haciendo, ¿ya? Como quieran. Pero la idea es que, y me dicen, ¿no? Me escriben, Miss Cari o Cari, como quieran, esta flor está hecha de tal cosa. Y le he echado tal cosa, ¿ya? Esta es la que quería enseñarles de papel higiénico. Díganme si no es un chiste. Cuando mi esposo me dice, ¿en serio vas a enseñarles de papel higiénico? Y les digo, sí. De filtro de café, ahí está, de filtro de café. Ya, chicas, en la imaginación, como les digo, las flores sueltas solitas o en una tarjetita, en un proyectito, en una bolsita o solas, no importa. O simplemente como esta, como la, la de aquí que solamente está en una macetita, ¿no? Ya, pero a ver, pues sorpréndame, chicas, Sorpréndame de qué otra cosa podemos sacar flores, de otro material, ¿ya? ya Buenas tardes, gracias por su... ¿Y de dónde las colgamos? ¿En el otro grupo? Sí, yo voy a abrir un post, o Vilmita va a abrir un post acá. Yo tengo otra, que la pinté de rosadito, miren, ahí. Pero me gustó más el color suavecito ahí. Este color me gustó más. Así que la próxima aguamos un poquito más el, el, el, el la cuarela. ¿Dónde se publicará? Ya, yo les voy a contar en dónde se va a publicar. Apenas yo tome foto, porque yo le voy a tomar foto a esto, a las flores. Yo voy a tomarle foto y voy a subirlo al grupo. Y ustedes lo van a poner en comentarios. Voy a tomar la foto, les voy a poner el paso a paso. El paso a paso es fácil. Solamente eh, dicen yo participo, aquí están mi, mi, mis flores y están hechas de tal cosa. Lo van a poner en los posts, no lo van a publicar así porque si no todo se va a hacer muy desordenado. ¿Ya? Entonces yo voy a publicar en el otro grupo, no por aquí. Acuérdense que por aquí es solamente porque estamos promocionando la página. Pero en el grupo de Scrapeando con Mis Cari, ahí se va a colgar todo. ¿Ya? Muy bien, gracias chicas. A ver, Cari dice: ¿Puede ser una sola flor? Porque no quiero hacer varias. Sí, sí, Cari. Puedes hacer una sola flor. Una, pero de lo que tú quieras. Me estabas diciendo que querías hacer de toalla higiénica, ¿no, Cari? Va a ser chévere. No me imagino la de toalla higiénica, Cari. Qué, qué excelente idea. Bien, chicas, espero que compartan, espero que lo hagan. Es nuestro primer reto. Y van a ganarse, van a ganarse una entrada al aula virtual. Ay, ay, ay, eso me cayeron algunas cosas. Una entrada al aula virtual, chicas. Ahí van a ganarse un, ocho clases gratuitas el otro mes, ¿ya? Entonces, vamos a ver quién va a ganar y quién va a participar. Ahí vamos, vamos a ver los mayores likes. O sea, el, el proyecto, el, la flor más original y, y, por supuesto, yo también voy a ver cuál es el que vale la pena. De repente no es solamente uno. De repente yo digo, uy, no, acá tres o cuatro. Ya hacemos un sorteo, ¿no es cierto? Ay, Julita, qué bueno. <ríe> super Mis, gracias por la, incentivarnos con estos retos. Sí, chicas. A ver, Claudia, yo ya no necesitas colorear. Yeah. Ya no necesitas con lindo trabajo, me muero, me gustaron los claveles muy bonitos. Gracias, sí, miren, díganme si no quedaron preciosos. Imagínense en un, en un trabajito, ¿no? Yo, eh, yo solamente se, se los estoy enseñando, pero podríamos ponerlo en un trabajito. Voy a pensar en qué trabajito lo vamos a poner. Pero son hermosas y son hechas de papel higiénico. Muy bien. Lucy me dice que soy experta en flores. No, no, no, no, para nada, para nada, para nada. Nos, no has dicho quién será tu otra colaboradora. Ay, no he dicho quién será. Ya, les voy a... No les puedo decir. Se las voy a presentar con un emo, emoji. Así como les he presentado a Vilmita. Oye, está igualita Vilmita con sus lentecitos, toda ella linda, con su computadora escribiendo ahí, trabajando en casa. sí. Mi otra, yo les voy a dejar aquí, a ver si es que lo adivinan, les voy a dar una pista y en la nochecita mando el emoji, ¿ya? Pero mi otra colaboradora es una compañera, amiga scrapera, muy, muy linda, muy cariñosa, es experta en lo que hace. Nos va a volver y nos va a dar vuelta y media el grupo porque es muy graciosa, tiene una chispa inigualable y va a que, o sea, si yo soy graciosita, ella es el triple de graciosita. <ríe> Así que va a ser vuelta y media me va a volver el, el grupo, pero eso es lo que quiero, que se active, ¿ya? Entonces, ahí les dejo, de repente por ahí adivinan, y en la nochecita se las presento con su emoji. <ríe> a ver, Vivian dice, ¿hay tutorial de las rosas con papel... Sí, sí, en el Vivian, sí está en el grupo Scrapeando con Mis Cari, Scrapeando y compartiendo con Mis Cari. Sí está, este de las rositas está ahí, en el grupo eh, de Scrapeando y compartiendo con Mis Cari, ahí está. Esta es la página oficial en donde se avisarán las clases gratis, talleres, el grupo Scrapeando y compartiendo con Mis Cari, es para el dictado de clases. Exacto, ahí está Vilmita. Faltó la colita de Vilmita, la colita. Claudia Morales dice la Williamson. Ah, la Williamson. María Melgar dice Pati Chunga. Ajá, ya están diciendo nombres. Ajá, vamos a ver. En la noche se las presento. ¿Qué dice? ¿Ya? Pero va a volver de vuelta y media el grupo. O sea, la Miss Cari es entre, entre chistosita y tranquilita y no sé. Ya. Vilmita es él, es, es nuestra maestra. El zen es nuestro centro, nuestro equilibrio, la columna vertebral de la academia, de escrapiando de con mis caras y de todo. Y ya pues se imaginarán la que estoy trayendo para volver vuelta y media el grupo. Es que no se imaginan quién es. <risa> ya, les voy a mandar el emoticon y ahí me dicen quién creen que es. <risa> Hello. Ay, recién puedo conectarme. Tengo un material súper lindo. Eso, cat, cat por ejemplo, si a mí me dice la reina de las flores, que no me lo merezco porque sé que hay muchas que hacen flores lindas, pero me dice la reina, a, a Kat hay que decirle la reina del reciclaje, a Kat, a, me encanta cómo recicla Kat, así que quiero ver lo que va a hacer Kat, por favor, lo quiero ver. Eso es mi tía. Entonces ahora a mover las manitos. Eso, a mover las manitos. Ya no las fastidio más, ya no les quito más su tiempo. Me voy a tomar mi lonchecito. así que las, las dejo y solamente estoy pensando todas las flores que van a llegar. Dios mío, qué belleza. Hoy día no voy a poner el post porque ya no hay luz y no se me va a ver bonito la la foto, así que mañana lo tomo con luz, es importante eso, yo creo que ya les he dado una, una clasecita o algo chiquito de cómo tomar sus fotos, sus proyectos, ¿no? Y si no, lo voy a, háganme acordar y lo voy a volver a hacer, tomen la foto con luz, con luz natural mejor, en un fondo blanco y no que la luz de directo, sino que esté exactamente a la espalda de donde están ustedes tomando la foto, ¿ya?, Listo, a mover la beca de Allison, mm, puede ser, no sé, Kat va a ganar, Karina Williamson dice Kat va a ganar, no sé, no sé, vamos a ver, podrían haber más ganadoras, ah? disculpen, ¿ah? podrían haber más ganadoras, así que ustedes trabajen, hagan lindo su trabajo. Este, Gracias, Cari, sí, sí, sí, muy bien, Julita también ya está lista para trabajar, Vanessa, voy al taller a mirar cómo se hacen las flores, muy bien, gracias por la confianza, eh, muy bien, listo, me voy, mañana les tomo una foto bonita y les doy el, el reglamento que es muy fácil, como les digo, el material tiene que ser solamente de material reciclable o de fácil, eh, de que puedan encontrarlo fácilmente y subirlo. Ah, tienen solamente este jueves, ¿ya? Y el, eh, el ganador el ganador o las ganadoras van a tener entrada gratuita al aula virtual del mes de junio de la academia, ¿ya? Y ya saben, las que no lo hagan porque no tienen tiempo, a compartir, a dar like, a decir qué bonito, me gusta, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Milly Ruiz, sí, Miss Cari, pongan nuevamente el video de, de cómo tomar fotos, ya. Les voy a ayudar a ver ese, ese video, ¿ya? Ajá, Paola, Paola Villota dice, yo creo que es beca. Ah, no sé, en la nochecita, o sea, de cada una hora van a esperar el emoticon y, y, y van a ver quién es, se van a reír muchísimo con ella. Ella es un personaje, así que ya saben, somos tres las que vamos a estar a cargo de todos los retos, intercambios y todo el grupo de con mis Cari. Esta es la página oficial, por aquí se va, se va a hacer todo lo oficial todos los retos, todas las cosas. Y por el grupito, por el otro grupito, ahí van a ser los tutoriales. Solo por hoy o de repente alguna otra fecha voy a transmitir por aquí para promocionar la, la página. ¿Ya? Muy bien. Un besito a todas. Adiós. Celebren su día 60 de estar en casa y estar a salvo, chicas. Celebren la vida, celebren que están sanos, celebren que, que Dios está con ustedes, ¿ya? Celebrenlo, no se pongan tristes ni hoy oh, 60 días, no. Vamos, que sí podemos, chicas, sí podemos. Un besito. Bye, bye.